Los spells que no sacan la invisibilidad son El TP El barrier El limpiar El flash El fantasmal El Heal This will be La Claridad Mientras que el Exhaust y el Ignite sí te sacan la invisibilidad Si tu E no está en cooldown, tus básicos se lo vean un 20% Si una caja le pega a varios objetivos al mismo tiempo va a hacer menos daño que si le pega a uno solo 200 de daño 730 Mientras estás invisible con la Q, puedes tomarte pociones o comer galletitas. Cuando salgas de la invisibilidad se van a ver las partículas, pero el sonido no se escucha. Donde pongas tu cursor es donde vas a salir. Del lado contrario va a salir el clon. Si pongo el cursor a la izquierda, el clon sale a la derecha. Si pongo el cursor a la derecha, el clon sale a la izquierda. Además con el clon se puede saltar paredes finas. Por ejemplo, esta. También se puede saltar la pared del dragón y el barón. Se tiene que hacer por esta zona, que es más fina que esta zona. O esta. O esta. Me cago en la... Obviamente también se puede hacer al revés, también se puede tirar al clon hacia este lado y que yo esté adentro. Solamente hay que hacerlo de la otra manera, yo puse el cursor a la izquierda para el que el clon salga a la izquierda. Con la Q se puede saltar prácticamente cualquier pared de la grieta. Por ejemplo, esta. Esto. Se puede saltar acá. Se puede saltar hacia arriba, hacia abajo o hacia el medio. Por ejemplo, así. Esto es como para, para arriba, ¿no? Se puede saltar hacia el medio y se puede saltar hacia abajo Es depende de dónde pongas el cursor Esto aplica también para el muro de este lado Se puede saltar desde, desde el bush hasta adentro y desde acá hacia adentro, hacia el bush, claramente Hay una forma en la que se puede saltar esta pared sin que la torreta te pegue y es poniéndose exactamente en este pixel y saltando lo más a la izquierda posible la torreta no te pega da visión de vos pero no te pega y se puede hacer lo mismo al revés, claramente si te pones más o menos por acá, por esta zona, se puede entrar es un poco complicado pero se puede saltar esta pared sin, sin entrar en el blue ahí está se puede saltar esta pared hacia arriba o hacia abajo, hacia el medio no porque esto ya es muy ancho pero se puede hacer así o se puede hacer así. La forma más fácil de gankear mid es por este bush. Normalmente lo que harías es saltar así y agarrar al, al laner. Pero hay una forma en la que es mucho más eficiente. Y es saltando hacia esta lámpara. Así tu Q viaja un poco más lejos. Puedes ver la diferencia. Y desde acá. Es un poquito, pero te puede llegar a dar la diferencia. Ya que estamos hablando de saltar muros, también se puede saltar en nexo Y eso te agarra un poco de tiempo al ir hacia al ir hacia líneas, también se puede saltar esta pared, es bastante fácil, y se puede saltar desde acá abajo hacia arriba. Como tu Q tiene mucho más rango que un flash, podrías saltar una pared y un espacio. Por ejemplo, si me estuviera persiguiendo alguien por este lado, podría venir hacia este lado y hacer que voy a saltar hacia los, hacia los lobos. Pero en realidad me tiro hacia arriba y puedo vaquear muy tranquilamente. Y él se va a pensar que yo me fui a los lobos porque estoy más cerca de ese lado. Duclón puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, comer paltas. Activar las trampas, las bombas. Se voy un poco porque detecta que vos sos el que está rompiendo la planta y... Tira hacia donde estás mirando vos. Pero, pero. se puede igual. Aunque yo me ponga. Aunque ponga el clon hacia abajo y ponga el cursor arriba, detecta que estoy mirando hacia ese lado. Por lo cual lo va a romper para allá. Pero si lo rompe el clon, se rompe hacia arriba. Se puede saltar este muro hacia arriba. Es un poco más fácil que, que el del blue. Porque este tiene mucha curva. Este no tiene tanta curva. Se puede saltar este muro hacia arriba o hacia abajo. Y también se puede hacia este lado Es un poco más complicado Pero es más eficiente que el de arriba Y no sé cómo no estoy en rango de torre Se puede saltar este muro Es un poco complicado Pero se puede Es un salto muy eficiente Se puede saltar este también Hacia arriba Se puede saltar este muro también Hacia los dos lados se puede saltar este Hay un pequeño bug con el clon de Jaco Y es que cuando Cuando el clon baila con el control 3 Y se está por levantar Puedes moverlo para que se juegue la animación Y parezca que está haciendo el gusanito mientras camina Hablando del clon El clon puede baquear Y hacer pensar al enemigo que estás vaqueando. Pero en realidad no También puede hacer bailes Como el control 2 y también puede reírse Puede hacerlo incluso si el saco real no lo está haciendo en realidad Incluso en invisible podrías hacer que el clon baile para hacer pensar que es él Estando invisible se puede tirar la garra del mirador si tenés filo de la noche y ulteas, el clon va a tener el filo de la noche también. Y aunque él lo pierda, vos no lo vas a perder. Ahí está. Y yo lo sigo teniendo. Lo mismo ocurre con el velo de Banshee. Y yo lo sigo teniendo. Para hacerte muy rápido un dragón, lo que puedes hacer es pegarle un básico, pegarle la E y ultear. Eso va a evitar que, que te mueva el dragón. Después, dejar al clon que le pegue y vos pegarle desde lejos. Si después le puede pegarle de atrás para aplicar la pasividad, mejor. El nashor siempre le va a pegar a lo que esté más cerca. Así que si ponemos al clon adelante, le va a pegar al clon. Algo muy interesante que se puede hacer para despistar a los enemigos es moverte hacia un lado y cuando quieras tirar la Q, moverte hacia el lado contrario y volver a tirar la Q hacia donde estabas caminando. Así se van a pensar que tiraste la Q hacia atrás, pero en realidad te fuiste hacia adelante. Otra cosa que se puede hacer con la Q es tirarse hacia lados donde no deberías estar. Para que los enemigos no revisen ahí. Por ejemplo, si me estuviera persiguiendo alguien y sé que, que tienen visión acá. Ellos esperarían que me tire hacia la derecha, ahora con la Q, para usar esta planta. Pero yo voy a usar la Q para irme hacia el otro lado y meterme en este bush. Porque no se van a esperar que yo esté en esta parte. Con tu Q puedes dodgear fácilmente skill shots. Pero no me refiero a esquivar un gancho de Terez haciendo esto. Sino comerte el gancho y después tirar la Q porque la Q hace que te quedes quieto un par de segundos. Cuando yo tiro la Q, se puede ver que estoy un poco, un poquito de tiempo invisible en el lugar. Durante ese tiempo en el que estoy invisible, el CC no me hace nada. Básicamente, no me pueden cesear. Otra cosa que se puede hacer por la que se juega Shaco Support. Es poner una caja enfrente de donde te van a tirar una skillshot para que le peguen a la caja y no te peguen a vos. Si intentamos que el clon le pegue al inhibidor, no va a poder. Y no va a poder porque este juego es una mierda. Pero en realidad si le damos control clic el clon le va a pegar. Las cajas, aunque es un poco complicado que, que pase, le pueden pegar también al inhibidor o a las torres. La forma correcta de diviar es poner una caja, tanquear, ultear para que la caja tome el agro y tirar al clon. Así puedes aprovechar el máximo tiempo posible estando bajo torre sin que nadie tome el agro. Algo interesante que se puede hacer con Shaco AP es hacer que el clon se muera a propósito para después tirar con, tirarlo con la Q que vuelva y explote en donde quieras. Lo mismo se puede hacer cuando el clon, quiera, el clon vaya a morir. Cuando esté por explotar, simplemente hay que tirar la Q fuera del rango de la ulti. Y el clon va a volver y va a explotar automáticamente. Cuando te estás haciendo el blue y tiras la Q, el blue simplemente se queda quieto. Pero si hay un enemigo cerca, por ejemplo acá. El blue, o cualquier campamento en este caso es el blue, va a tarjetear. A esa persona. Así puedes saber si te, van, si te van a invadir o no. Se pueden poner cajas encima de los black cones. Cuando exploten, se van a ir a donde tengan que ir. Eso puede ser útil para poder escapar un poco más fácil. Con tu R podés dodgear prácticamente cualquier habilidad del juego. Incluso torretazos. Algo muy conocido de Jaco pero que muy pocas veces aplicas es que tu E... Cuando el enemigo está a menos del 30% de su vida, le vas a hacer daño crítico. Ahora vamos a ver cómo le tiro la E y sale el crítico de la P. Pero si se la tiro si se la tiro full vida, no tiene crítico. Hablando de críticos, si mientras estamos invisibles y pegamos un básico, vamos a dar un golpe crítico muy fuerte. Y si aplicamos con la pasiva, es todavía mayor.